Ah, ¿qué pasa, Pedro? Está por aquí. Mmm, ya sé por qué viene por aquí. Sé que prometí un vídeo sobre las clases en Ayón, es decir, mi opinión personal sobre las clases de Ayón, mi opinión personal, qué pienso y qué hace mejor para unos o para otros, o hablar un poquito sobre las clases de Ayón. Y bueno, bueno de Ayón en la 6.2 y bueno, pues... ¡Aquí va el vídeo! Guía de clases en Ion 6.0 Advertencia, este vídeo es solo la opinión de según la segunda experiencia de idea de polluelo Si viene de pro, dégame forja, es genial, no es fácil. Hazte un canal en Youtube y hazlo tú mismo. Bueno amigo, como ya sabéis, existen dos razas en Ion. Asmodian... Y Helios, la, uña, la, la única diferencia, aparte de lo estético, es el mapeado, ¿vale? A mi gusto, y como ya algunos me han confirmado, se le vea mejor con los Helios que con los Asmodian. ¿Por qué? Es muy fácil, antes de empezar con la raza, es muy fácil explicar, bueno, con las clases eh, tengo que explicaros esto. Los Helios tienen mapeado un mapeado menos laberíntico que los Asmodian es verdad que su mapeado es más tradicional, se... son desiertos y bosque, algo típico pero la modian, a pesar de que han perdido mucho mapeado en la 6.2 y guacaloelio su mapeado es un poquito más laberíntico, pero es más vistoso en colores eh, a pesar de que han perdido algunos muy chulos como el heim pero eh, es un mapeado con más colorido más alienígena, más fuera de lo común. Pero es. Eh, a diferencia de los alios, son un pelín en algunos casos. Más lentos que el vear por el mapeado. En el caso que tenemos haciendo Quest. Pero hay muy poquita diferencia, ¿vale? Por lo demás, las skills y las clases son iguales. Tanto a los Asmodian como en los Alios. Vamos a ver, ¿vale? Cómo son las clases en Ayon. 6.0 para arriba, según mi opinión, recordad, es según mi opinión, cada cual tiene su opinión de las clases y cada cual puede opinar lo que quiera, vale, pero yo es mi opinión según mi experiencia y lo que he jugado, bueno, nada más abrir el selector de clases, vamos a encontrar con las 6 eh, clases bases, que son el Warrior, que es el guerrero. El Scout, que es el explorador. ¿Vale? El Mago. Mage ¿El Mago? El Priest. Creo que era el, el cura o algo así. El Técnico. ¿Vale? Y el Muse. El Warrior puede ser Gladiator o Templario. Bien, ¿qué diferencia hay entre estas dos clases? El Templario es el tanque oficial de Ion. Recordemos que en Ion cada clase tiene su rol, uno más definido que otro, pero cada clase tiene su rol. Y el Templario es el tanque por excelencia en Ion. Si te gusta llevar el rol de tanquear, puedes ser Templario. Aún así el Templario puede ir también en DPS para levear solo, no es tan efectivo como otras clases, pero perfectamente puede levear con él en level bajos. A nivel alto vas a requerir de ir en grupo para esa distancia, como es normal. Pero puedes equiparte con espadón o espada y escudo o maza y escudo. Espadón se, puede, se suele usar para lavear y es maza y escudo o espada y escudo para cuando uno va en grupo. A mi gusto, me gusta ir cambiando. De hecho, yo he llegado a un momento que he encontrado tan efectivo lavear con espada y escudo que con espadón. Porque al usar el espadón. Perdemos muchas skills importantes del Templario. Skills que tunean al enemigo o nos permiten a lanzar más ataques. Pero claro, ya cada cual para los gustos. A mí, la verdad, el Templario me gusta llevarlo más con espada y escudo. El gladi es, para mí, uno de los personajes más fuertes a lo que se refiere a ataque físico puede llegar incluso a tanquear, no es tan efectivo como el templario, pero puede incluso llegar a tanquear, sus ataques se basan la gran mayoría en ataques en área, en tumbar al enemigo y ahora gracias a la versión 6.0 para arriba, aparte de drenar vida del enemigo con alguno de sus ataques, también drena MP. es uno de mis clases favoritas, es muy fuerte, es fuerza bruta y podemos equiparlo con casi todas las armas. Pero con la que verdaderamente es efectivo es con el espadón y con la polear, es decir, con el hacha a dos manos. Esta, eh, la diferencia que tiene con el espadón es que tiene más crítico, no, hacía más daño, creo que era. Y el espadón más crítico, pero vamos, eh, sinceramente, con lo que va a ser más efectivo va a ser con el asta a dos manos, o hacha a dos manos, recordad si os gusta el ataque cuerpo a cuerpo, reventar yendo eh, solo a varios enemigos a la vez, no parar, chupar vida, seguir pegando eh, y en plan bestia, el gladiator es tu clase, el scout puede ser o oh, eh, asesino o ranger que lo que viene a ser el arquero de ion si cada juego tiene su arquero el ranger es el arquero de ion es una clase como suelen ser los arqueros con ataque rápido eh, flechazos potentes y este tiene una peculiaridad y es que pone trampas vale puede poner trampa al enemigo pues trampa que le puede tunear trampa que le puede envenenar y muchas cosillas invariadas el la 6.2 no he llegado a probarlo, pero dicen que es muy fuerte y ahora con los sets que dan nuevas stats puedes llegar a ser muy bueno. No es mi clase favorita porque a mí los arqueros nunca me han llegado a convencer, pero bueno, si te gustan los arqueros es eh, una buena forma de poder usarlo en ION y probarlo. Eh, ya digo, si tu clase en los juegos MMO suelen ser arquero, no pierdas la oportunidad de probar el arquero en ION. Porque te puede llegar a encantar. La otra opción que tiene scout es el asesino. El daguero. El que llega por las pardas y te apuñala. Es una clase que se basa en el sigilo. En rapidez. En cuando ataca, matar o lo matan. Es una clase que a pesar de tener mucho daño. También es débil. Es una clase que sinceramente. Si no eres rápido con él y efectivo. Puedes acabar tirado en el suelo. Tiene venenos, tiene camuflaje, tiene rapidez, tiene eh, eh, evasión, tiene muchísimo crítico. Y podemos equiparlo con dos dagas o espada y daga. Que es como se suele equipar. En la mano principal ponerle la daga. Y en la mano secundaria equiparle una espada. Y luego ya, bueno, ya el equipo pues depende de cómo queremos ponerle los estigmas y demás. Pero ya te digo, si te gusta la rapidez llegar por la línea enemiga, por la parte de atrás de la línea enemiga y aceptarle uno golpe de crítico efectivos el daguero o el asesino es tu clase como en todo buen MMO está la clase mágica, los magos bien, nuestros amigos magos al de die se derivan en dos clases los sorcerers, que son los hechiceros y los Spirit Master, los invocadores de Ion Vamos a hablar primero de los Sorceres Los Sorceres los son los Nukes lo Es decir, lo que con un ataque mágico Hacen una gran burrada de daño mágico Son magos que manejan los elementos El fuego, el viento, el rayo, la tierra y bueno Lo que suelen ser los elementos No soy fisiólogo en eso, como se llama, Jaja, qué gracioso soy en fin, y eso, eh, tienen la capacidad de poder ponerse un escudo, pueden drenar vida al enemigo. Y bueno, lo que viene a ser una clase mágica, mucha técnica de ataque y demás. Tienen algunas skills de área, por irle ahí, que era la clase con más ataque en área que hay. Eh, yo creo que no, para mí quieren la clase con más ataque en área, el gladi. Pero bueno, así una clase mágica la vamos a dejar por ahí mismos se referían a la clase mágica como más ataque en área, pero el tema de que si te gustan los magos, el sorcerer es tu clase predilecta. La otra clase de la que desemboca el mago es el invocador, el spirit master, el SM, el que cuando te ve y te echa fear, la has cagado. Es una clase que se basa en invocar una mascotas según los elementos que sean agua viento tierra o fuego y a la vez dedica su magia aparte de eh, potentes ataques dedica su magia a echar desbufos qué son desbufos son magias negativas al enemigo te puede dejar ruteado en el suelo te puede echar venenos te puede echar el famoso fear que te convierte en un animalito y sale huyendo de, de él lo cual les puede aprovechar para atacarte porque te puede atacar mientras eh, ya he dicho que puede detener vida y también puede invocar a su mascota que hace muchísimo daño su mascota la él la puede manejar le puede hacer que también eche skill su propia mascota y uno de sus ataques últimos es invocar a una mascota muy grande a una mascota muy poderosa los Ambodian invocan a una mascota de lava y los Helios invocan a una mascota de agua o de viento, no recuerdo bien. El caso que el invocador es una de mis clases mágicas favoritas por su gran daño, por su, digamos, su, ¿cómo diríamos? Lo bueno, lo que no sé cómo decirlo, lo bueno o la versatilidad que tiene para ir solo. Un Spirit Master solo puede hacer instancia porque con su mascota le ayuda a tanquear. Y a atacar yo con mi Spirit Master, que tenéis mucho vídeo en el canal, he limpiado instancia solo. Me ha caído más lento que si fuera en grupo, pero podéis solo. Ya sabéis, si os gusta jugar solo, el Spirit Master es tu clase. El Priest, al level 10, que se desemboca en dos clases: el Clérigo y el Chanter. Bien, ¿qué diferencia hay entre el Clérigo y el Chanter? son lo mismo y no, hay una gran diferencia, el clérigo, como en todos los MMO, es la clase curandera, sí o sí, tiene mucho daño, porque tiene ataques mágicos muy buenos y puede invocar una especie de torretilla que atacan o curan, pero es la clase que cura, si te vas a un clérigo, que sepas que te van a buscar simplemente para curar, ya que el level máximo, como ya sabéis, la vida, se, el, el, el engame, es eh, a esa distancia, equiparse y PvP. Recuerda, si tu idea es TPS, el clérigo no. El clérigo, al fin y al cabo, te van a buscar para tu curación, para curar, para soporte. No hay más que decir, es una clase con muchas curaciones, con algunos que otros ataques eh, mágicos muy potentes... Porque se tiene que defender. Para mí, en es el, el único juego que he visto es que el clérigo pete. Es decir, mate bastante. El otro juego como el linaje, el clérigo de la comida vivo. Pero aquí, mata. Mata, cura, revive. Y es muy bueno. Ya sabéis, si te gusta la curación y el soporte, el clérigo es tu opción. La otra eh, clase del Pies, que podemos elegir de el Lever 10, es el Chanter. Bien, el chanter, el chanter es un clérigo de combate. El chanter va a manejar staff y se basa en tumbar al enemigo y rematarlo. De hecho, tumba, tumba y sigue tumbando. Imaginémonos un monje con un bastón, típica película oriental, el monje con el bastón pegando leche, pues eso sería el chanter. Un monje con un, con un bastón Pegando leche. También es verdad que cuando vamos en plan support, podemos, eh, lo suyo sería ponerse eh, maza y escudo. De hecho, el chanter tiene que ir con maza y escudo. Y cuando va solo, ponerse staff. El chanter se basa en muchísimos ataques y algo de curación. Y bufos. Eh, ahora en la 6.0 le han quitado algunos buffos. Pero son bufos de grupo. Es decir, tú lo activas y todo dentro del grupo se nutren de ese bufo mismo va curando cada 5 segundos o añade defensa mágica al equipo depende no me acuerdo de la bufa lo que hacían pero tiene eso y ya digo y aparte puede curar no es el cura no es eh, el curandero oficial pero puede curar se podría decir que es una clase híbrida entre una clase de ataque vale y un curandero recuerda el Chanter nunca va a sustituir a un clérigo, el Chanter se me va a ir de Ataque y Soporte, tenlo en cuenta, por pues cierto se le ve aquí la cosilla no, de cosa... bien ahora esta última clase para mi gusto son clases híbridas que se añadieron de últimas en IO, el técnico a level 10 puede ser o slinger o a Edertech, técnico de Eder, bien, en un linker es un pistolero, sería otra opción al arquero, es un pistolero pero no te deja engañar, ya que muchos cometen ese fallo, aunque ahora con esta versión de Ion no habrá problema, el pistolero hace daño mágico, es decir, cuando a un arquero le vamos a subir el crítico o el ataque físico, aún Gunner a un pistolero, a un slinger. Vamos a subir el boot Magic, el Magic Boot, eh, la potencia mágica, ¿vale? Que aquí ahora se llama Ataque Mágico y el crítico mágico, porque su daño se basa en el Eder, en la fuerza mágica. Te en cuenta ¿vale? Maneja otro no tipo de armas que hay que llevar siempre con, con, con, con, con lo que con nosotros, que son las pistolas duales el Eder Cannon, un potente cañón de Eder que hace una burra de daño la magia de esta clase es saber combinar los dos tipos de armas es decir, tendremos skill tanto para pistolas duales como para Eder canon para el cañón, yo cuando juego con él suelo eh, empezar atacando con el cañón ya que tiene su tiempo de recarga y luego cambiarme auto automáticamente con el teclado a las pistolas duales y seguir dando ráfagas de disparos. Porque cuando disparamos, parasemos que tenemos una UCI y ahí vamos dando cañonazos. Bueno, eh, en tu caso sería pistoletazos, balas por todos lados y demás. Eh, su skill se basa, ya he dicho, en el año mágico y puedes llegar a drenar vida y drenar MP. Es una rápida. Y bueno, a mí me gusta, a mí me encanta. Otra de la clase de la cual desemboca nuestro amigo técnico que aquí se ve en el fondo es el Aedertech, el mecha, el técnico se monta en un bastión que es este bicharraco de aquí en el fondo y vamos con él pegando un mamporrazo, bueno el Aedertech es otra clase híbrida, es una mezcla de DPS con tanque, Sí. El alert como podéis ver, sea mole de metal. También puede tanquear, de hecho, podemos configurarlo para que sea tanque, para que simplemente sea tanque. Recordemos que su daño también se basa en el ataque mágico. El alert puede crear barreras de header, como si fueran protos. No sé si había jugado al StarCraft. Puede crear barreras de header, vale, para bloquear ataques. Su ataques son lentos, pero son. Eh, no Lento Torbe, pero son mm, ataques que puede romper la barrera enemiga mm, puede atacar a distancia, puede atacar a mamborrazo Mola bastante, si te gusta el rollo Mecha Si te gusta el rollo Transforme, el rollo Mecha, el rollo eh, Gurren Lagan El Alertage es tu clase, porque lo vas a disfrutar como un niño jugando con esta clase Está muy chula y como ya sabéis tenéis muchos vídeos de esta clase en mi canal la última clase, y no por ello menos importante, es la única que no tiene subclase. Es decir, a nivel 10 no nos van a elegir nada. El Muse al level 10 acaba siendo Songweaver, o en español Bardo. Esta clase es otra híbrida. A mí me encanta. ¿Qué decir de weber Es un músico como pude ver con un arpa de Eder. Su ataque mágico, como si fuera un mago, porque es un mago, pero se basa en las not notas musicales. Tiene muchos ataques de recarga, que hacen muchísimo daño. Según el nivel de, re de recarga, hará más o menos daño. Tiene muchos ataques de pegatinas y muchos bufos, como si fuera el Spirit Master. Es decir, te puede echar, eh, de hecho, eh, lo suyo y lo que, y lo que, y lo que hace gracia, Echar 5 venenos y luego rotear al enemigo en el suelo, dejarlo inmovilizado mientras se va consumiendo el veneno y luego rematarlo. Es una clase muy muy buena si vas a jugar solo, ya que aparte te puedes curar de HP y de MP. Es decir, aparte de tener una burrada de ataques, te puedes curar a ti y al los compañeros de grupo, bueno, compañeros de grupo o compañeros que veamos, tiene curaciones como si fuera un curandero, por eso digo que es una clase híbrida, es mago y curandero, nunca va, nunca va a, digamos, a sustituir al clérigo, pero es una fuerte clase de soporte, una clase muy necesaria para tener en cuenta en grupos de PvP o grupos para hacer instancia. Por sus bufos, por sus ataques y por sus curaciones. Ten en cuenta y recuerda, si te gusta jugar solo, el Sunweaver es tu clase. Bien, pues yo no después de esto, una cosa rápida, que como he dicho al principio del vídeo, y es, ¿qué elegir si eres nuevo en Ion? Bien, yo a todos lo primero que pregunto, y es normal, bueno, lo que te tendré que plantear a ti mismo es, si vas a jugar solo o en grupo, si te gustan los ataques físicos o los ataques mágicos, la distancia o el cuerpo a cuerpo, yo recomiendo siempre jugar con un gladi, ¿vale? con un gladiator, para saber la mecánica del juego, una clase que se vale por sí misma, mucho ataque, chupa vida y no hay quien pueda con él, vale. luego si estás seguro que vas a jugar solo, te recomiendo o el spirit master, o el Sunweaver, si sabes que vas a jugar solo. También otra opción es el, el Gunner, porque el Gunner mata muy rápido y tiene alguna curación Pero si sabes que vas a jugar solo y ya conoces el juego, y te gustan los retos, te aconsejo o el Sunweaver, ¿vale? O Spirit Master, este es un paso manejarlo. O el Gladys, porque el Gladys como ya os he dicho, es físico y aparte puede chupar vida Luego ya, ya sabéis, pues dependiendo, pues si quieres curación, te gusta más soporte, puedes ser el chanter o clérigo o son weaver. Si te gusta los arqueros en la distancia, pues ya sabes que tienes al gunner o al scout, que acaba siendo lo que es el arquero, que es el ranger. Y ya como todo, ya dependiendo, eso. Recuerda que antes de elegir raza, planteate no lo que haga falta, no la clase que hace mejor sino con la clase con la cual vas más a disfrutar jugando recuerda eso con cuál vas a disfrutar más jugando no si esta hace más daño que esta porque siempre va a pasar eso siempre va a haber una que haga más daño que otra o una clase tendrá su contra clase eso siempre pero recuerda que si soy clérigo al final voy a acabar curando si soy templario al final voy a acabar cubriendo. Y si soy pues gladiato y demás, voy a acabar pegando hostia. Ten eso en cuenta porque al fin y al cabo en el engame el rol de nuestra clase hay que desempeñarlo. Ya lo típico, ya lo que usa la clase es fácil de entender en la 6.2. Ya sabemos que, lo que el warrior, lo, los warriors usan platearmo, armadura pesada. Los Scouts usan jacking, que sería eh, como de cuero. Los magos usan Cloth, los pies usan chain, que si dan cadena, el, los técnicos usan, bueno, el, el gunner usa el eh, jacket, es eh, decir, el eh, jacking, eh, cuero, el AT usa chain y el muse usa Cloth, no tiene más historia. Ahora con la 6.2 es muy fácil entender todo esto, y ya sabéis, eh, a darle caña. Y un fuerte, fuerte, fuerte, fuerte like a este vídeo. compartilo y ya sabéis que me podéis seguir en las redes sociales de Twitter y Facebook. Y que los directos los suelo hacer en Twitch. Menos los miércoles que lo hago en Youtube. Pero por lo general los directos los suelo hacer en mi canal de Twitch. Que tenéis la información abajo en la descripción del vídeo. Sin más, soy Killer. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!